Jesús dijo al gentío, ¿Se trae la lámpara para meterla debajo del Selemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido sino para que sea descubierto. No haya nada oculto sino para que salga a la luz, el que tenga oídos para oír que oiga. Les dijo también, Atención a lo que estáis oyendo, la medida que uséis, la usarán con vosotros, y con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús. en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón.